Go to inside. En nuestro vuelo es hasta las 3 de la mañana. pero no, no puedes pasar. Este es el aeropuerto Indira Gandhi. Aquí se va el aeropuerto. Y bueno, el aeropuerto es bien. Ahora que se ve bastante bien. Está, sí. un área ahí para descansar. El... Ah, sí. Ah, sí, es correcto. Este es el... La Terminal 3 del Indira Gandhi International Airport. pasamos migración. No documentamos el paso, es que ya nada más cambiamos moneda. Y, vámonos. busca solo de bien Son tres y media de la mañana y chéquense la gente que hay. Uh -huh. Hay que buscar nuestro nombre. There the bus, there a bus. Which place? Which place are you going? Are you going? Place? You don't understand my friend. this <laughs> is a bus. Are you going to the center? We could share that. Ah, no. Because we are staying in the uh, hotel. city. In ah, okay. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Nos pues empieza a poner buena, nos piden que si sí, queremos compartir el taxi. No, no, number 10. Number 10. No, número 10. Ah, ok, 10. This is for the next bus. El number 10 is go to Aero City. I go to Iris. Iris, hotel Iris. Four. Number? Okay. number? four. This is no go to? Okay El aeropuerto internacional Indira Gandhi La terminal 3 Vamos a caminar tantito Vamos a dar un tour Esta es de acá De este lado es el check-in de Air India Allí atrás estaba Air Asia O Asia Air Asia No sé por qué tengo problemas con esa palabra Air Asia Siempre digo Air Asia Ahí viene un un security, aquí los security tienen matraca. Oye, no hemos visto Starbucks, este es como el equivalente de Starbucks, sí, ya les dije. Ah. Bueno, en el video ya vieron que la seguridad está a flor de piel. Prácticamente la gente nada más viene a despedir a sus familias o así, ahí. Y aquí para entrar, ahí está esta área, y ya te piden tu boleto tu pasaporte. Y te checan bastante bien la fecha, te checan el nombre, todo. O sea que... sí, sí es que yo creo que antes venían y aquí hacían sus taquizas adentro para despedir a sus familias. No lo, no lo dudo. Pues todo lo controlan, aquí hay mucho control. Es lo que vemos, o sea, tanta gente que pues, hay que controlar, controlar, controlar Y bueno, esta fue la parte de la llegada, la parte donde haces el check-in Ahorita ya vamos a pasar la security line y vamos a ir a la parte de adentro. Ah, mira, ganó. Este aeropuerto ganó el, la calidad del 2014, el mejor aeropuerto. Ya cruzamos el Security. Ah, Security, ¿eh? Ah, sí, el Security los dividen siempre. para. De hecho, aquí en India, siempre que te revisan hombres por un lado, mujeres por otro lado pero lo curioso, nos estaba platicando Maris es que a las mujeres les hacen lo mismo que a los hombres les pasan en la maquinita detectora con la de esa, con la mano pero las meten en un cuartito un cuartito cerrado con cortinas y este, como por pudor pero no les hacen nada más solo eso, o eso es lo que me contó la Maris no nos quiere decir pero ya entrando ya que está el shopping, ahorita hacemos nuestro clásico video de Duty, Duty Free va a, estar, va a estar bien interesante Ah, eso está padre Te dice en minutos ¿Cuánto está la sala? No me había tocado ningún aeropuerto O no me había fijado Nosotros vamos a la sala 28 Y dice que es de 2 a 17 minutos O 16, ya no leí bien, perdón Ahí está, de 2 a 7 minutos La sala 27 a la 36 Dijo que ponganse sus cinturones Ah, no este, Estamos en el aeropuerto de la India En Navadir Ahora sí Está. Air India Flight 407 To Patna Will now este depart from gate 30E el, cambio el, gate de una, el andén de un vuelo Bueno Vamos a ver nuestro vuelo se retrasó dos horas, en India, y vamos a poder ir a ver tientas, lo que sale el vuelo a las 3 de la tarde. Aprovechando aquí, aprovechar para ir a dar una vuelta en el aeropuerto que fue rankeado en el 2014 como el mejor del mundo. La verdad es de que sí está bastante padre lo que hemos visto y pues vamos a seguir explorando un poco más pero sí sí está bastante bastante bonito y tiene muchas tiendas 500 tiendas, vamos a ver si alcanzamos a ver al menos unas 100 mira estos son los baños, a Mau le gustó que están los fotos, para que no te confundas las fotos de la mujer y la fotota de la mujer a empezar la musiquita en vivo. Los éxitos de hoy y siempre de aquí de India, interpretados por el dueto Alegría. Y aquí en el aeropuerto de Internacional Indira Gandhi están estos sillones que están muy, muy prácticos. Porque aparte de que se ven cómodos, tienen esta tablita para recolgar la laptop y tienen módulos para cargar, ya sea tu laptop o tu celular. Y es este de cargador internacional. De este lado estamos viendo otros que también tienen esa modalidad. Mira, vamos a ver uno más de cerca. Está la Maris. Son estos. Estos son los silloncitos. Te puedes sentar. Para que pongas tu laptop. Y aquí puedes cargar. Y ese sirve para cualquier tipo de cargador. De cualquier parte del mundo. Es la internacional. Aquí en el aeropuerto. Indra Gandhi. Y aquí también. En los sillones normales. También hay para cargar. O saque aquí. Pueden cargar su teléfono. Adiós. Mirad, que de gente. Otro detalle curioso: que Toki Fried Chicken vacío y de Food Street llenísima. No sabemos por qué. Está muy bueno porque están regalando algo. A ver. Qué impresionante. Food Street está lleno y las demás están vacías. Los vi con su boleto en la mano. ¿Qué se me hace que están regalando la comida? Alguna promoción o algo con el, con su pase de abordar. de Cierto vuelo o cier cierta aerolínea. De hecho, era Air India. Es un foco, es el sol. Aquí les ponen un dimer al sol para que se vea más bonito. Lástima que no se ve bien en la toma, pero en vivo se ve de rechupete. Se ve oh, apocalíptico. お Ah, yes. okay. I... ok, tomorrow morning 3.30 am. Yes. Tomorrow morning. Only 6 hours before inside Go to waiting room after 10 o'clock, go to inside. Uh, uh, 10 o'clock? 10 o'clock. Today night 10 o'clock. Go to waiting room with last one inside. Room? With okay. in room, last one inside. Okay. Okay. Where was the... oh, ¡No manches! ¡No manches! ¡No, pero yo no con esto! ¡No manches! ¿Qué te pasa? ¿Eh? ¡No, no ¿qué era para que nos ha pasado esto?! ¡No manches! ¡Eso era jalada! Eh, nuestro vuelo es hasta las 3 de la mañana. Nos venimos este, con más tiempo para estar en las salas, en las salitas de espera y todo eso. Pero no puedes pasar. Hasta al menos 6 horas antes de tu vuelo es cuando puedes pasar, entonces te mandan a una salita de, de espera. ¿Qué pasó, Frankfurt? Me estás quedando mal, Frankfurt. Ay, los alemanes. Mira, otra vez. Aquí igual. Uh, uh, uh, uh, los alemanes. A ver.